Por la escalera. Mirad. Por ese portón. ¡Moya! Coged un arma a todos. ¡Mola! ¡Witch! ¡No te dejaré, pero levántate! ¡Te Le debo una! ¡Menuda mierda! ¡Gracias! Al fin y al cabo, se que lo probé, ¡No hay por qué darlas! De nada. Ah... ¡Aleja! ¡Mierda! ¡Bringle! ¡Pistolas! Parece que la gente iba por aquí. ¡Sargando! ¡Te ¡Recarga! ¡Me siguió ¡Te a ¡Te ¡Te Mirad las habitaciones, a ver si hay algo útil. Hay un Hunter por ahí? de Cricket! ¡Venga! Buen tiro, Coach. Perfecto. Queremos armas. Tened cuidado. Debemos atacar. ¡Cay, mamá! la mamá! ¡Coged un arma a todos! ¡Atentos! Me quedo las píldoras. ¡Pistolas! ¡Recargo aquí! ¡Estoy cargando! ¡Recarga! ¡Ha pasado escopetajo! ¡Recarga! Recarga, recarga, recarga. Cargado. Venga, venga. ¡Vamos! ¡Cargado solito! Al... ¡Vamos, tengo prisa! Sí, bueno, vale, gente, el centro sí, sí. de evacuación está abandonado. Y estamos en medio de un edificio infestado de zombies. El lado bueno, que la vamos a palmar. ¡Conmio, oh, deja de quejarte! De... Venga, aguanta, va a picarte un poco. ¡Nos escuche! ¡Dios mío! ¡Pero Dios, es esto un terrible! ¡Deja de evitar al ¡Moveos, moveos! Hay que seguir. ¡De prisa! Sí, ¡Venga, no paréis! ¡Sí! Claro. Pues sí. Venga, vamos para allá. Pues no sois tan malos, tíos. tía, tío! ¡Jimmy Gibbs Jr.! ¡Mierda, lo perdimos! Ya estoy harto. Estos zombies se han ganado un enemigo. Mucho mejor ahora.